se le estoy preguntando porque yo acá lo no bajé. Ah, no? ya ¿Roberto? ¿Me escucha? ¿Se ¿Sí escucha bien? En... Ah, perfecto. Ya, es porque lo tenemos aquí en el. ¿Cómo se llama? El... En el celular. Para que se escuche mejor el micrófono. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Y, y, y se me transmite el video que está en el computador. Ya, yeah, perfecto. Sí, no, yo, yo le quité el sonido y, y le, le, le, y le puse mute. Vale. Ya. Yeah. ver poco más Right. <laughs> y sí, tenemosmos Gracias. A <laughs> gente Thank mm -hmm. Obrigado. De la <laughs> A <laughs> Sim. A, a comenzar este culto este de la reunión de bendición de, de gracias y vamos a comenzar con generación. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eh, te damos gracias Padre porque tú nos has permitido una vez más Señor reunirnos aquí en tu casa de adoración, ya llevamos tiempo como iglesia que no no nos hemos podido reunir aquí y gracias señora a tu voluntad, hoy nos podemos reunir y qué grato es reunirnos, Señor, como hermanos. Eh, hay algunos hermanos que no nos veíamos hace mucho tiempo, pero gracias al Señor que tú nos has permitido, lo podemos reunir una vez más. Gracias, te damos por eso y te pido tu bendición en, el, en este culto que vamos a realizar hoy. Te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón y abras nuestra mente para entender lo que tú hoy nos traes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué, qué alegría eh, estar acá nuevamente. Los hermanos, no sé yo, alegría, no me veía hace tiempo, y yo así, lo, lo vi en la antigüedad. Y ahora ya casi, casi me, me pasa ya. Y de, de, qué alegría eh, poder verlo a mi hermano eh, Y bueno, Dios sabe la voluntad, él conoce los tiempos, los tiempos de él, no los tiempos de nosotros, y hoy eh, se pudo. ¿Y quién más? Miren cómo está nuestra iglesia, bella hermosa. hermosa, qué más agradecerle por, el, por esta obra que, que se hizo. Así que hermano, eh, yo le invito a tener una porción de la palabra, vamos a abrir nuestra Biblia en filipenses y vamos a estar leyendo del 1 al 4, ya, filipense del 1 al 4. Vamos a leer accionadamente, voy a empezar yo y continúan ustedes. Filipenses capítulo 1 del 1 al 4. Filipenses capítulo 1 del 1 al 4. Filipenses capítulo 1 del 1 al 4. Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Amén. Te invito a abrir su, la carpeta en naranja y vamos a pasar un periodo de alabanza. Carpeta en naranja que le falta? Vamos a estar abriendo Puse en el número 10. Acuérdate de tu creador uh -huh. en los días de tu juventud. Y como siempre somos jóvenes, nos vamos a cortar siempre. ¿Verdad? Ah, <laughs> आ तो तो तो तो y vamos a continuar con el número 6. aunque un ejército rompe contra mí, no te verá mi corazón. I'm going the to the hospital. Y para terminar, vamos a estar el número treinta me parece seis dice de gloria gloria te veo I'm going the del Señor, eh, agradeciendo por esta obra que se hizo, agradeciendo también eh, por volvernos a reunir por ya casi dos años y también agradecido y qué vamos a también por la visita que tenemos, el eh, Pastor Carlos, con la hermana, su esposa, eh, hermano Máximo, hermano Armando, que nos visitaron para estar aquí con nosotros y para compartir esta alegría. Eh, eh, que fue terminada, fue entregada hoy. Ya, hoy día nos pegaron, hay unos detalles, pero pequeñitos, pero ya estuvo grueso, está todo bien y está todo muy hermoso. Así que bienvenido, hermano. Así que eh, la abrazamos, le damos cariño de acá de la iglesia de Antofagasta. Y para continuar, yo voy a, a invitar a nuestro pastor que pueda de estar, que va a tener la palabra de hoy. Buenos amados, damos gracias al señor por esta hermosa tarde que se nos da. Eh, tenemos que dar gracias al Señor primero que nada, ¿no es cierto? Por todo lo que Él nos da. Y para nosotros, en primer lugar, es un motivo de, de gran, gran alegría, de gran gozo en el Señor de poder ver a los hermanos, de poder ver a las hermanas. Eh, hay algunos que me costó reconocer, ¿no? <risa> no me acuerdo todos los nombres, debo reconocerlo también, por favor. Y no, porque sea obvio, eso, si no es porque se ha olvidado eso, sino que se nos dado, eso nos pasa. La, la cuenta. Entonces, hay otros que no conozco, que no nos conocemos, pero hay algo más importante que el conocernos. Eh, dos cosas. La primera, el señor nos conoce. Es el señor el que nos conoce. Y eso es más importante que el pensamiento del hombre. Y en segundo lugar, hay dos cosas que me emocionaron mucho y hablo eh, desde el corazón. Primero, Ver la alegría de mis hermanos y de mis hermanas cuando estaban acá y veían la, lo hermoso que está nuestro templo, que es su templo, que es el templo del Señor. Y ya hay algo que me emocionó mucho más. Y ustedes se preguntarán ¿qué, qué es lo que fue. ¿Y saben lo que fue? Fueron sus caritas, hermanos, de alegría, de recortarse, de abrazarse, de ver cómo han crecido. Y debo decirle sinceramente que ser testigo de ello es algo que inunda nuestro corazón de, de alegría en el Señor, de gozo, eh, de reencontrarse después de dos años, tres años incluso, eh, pero con una mirada de esperanza. Y eso es lo que el Señor esta tarde nos ha hablado tras de la lectura que nos ha dado nuestro hermano, de esperanza en el Señor. Los invito a que tengamos un momento de oración para que pongamos la palabra. Padre, bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, usted nos permite, Señor, estar reunidos en su casa de oración. Gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas de este templo, Señor. Has abierto, Señor, este lugar, Señor, para que tu pueblo se reúna, Señor amado. Damos gracias, Señor, porque podemos esta tarde cantar alegremente, Señor, Podemos levantar oraciones, Señor, podemos estar en comunión y sobre todas las cosas, Señor, escuchar tu palabra, Señor amado. Señor bueno, Señor amado, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre cada hermano, cada hermana aquí presente, sobre cada familia representada, Señor. Te pido, Señor amado, para que tú nos cuides, Señor, en este momento. Cuide la escuchión de tu palabra. Que sea tu voz, Señor, la que se escuche, sea tu palabra, Señor, la que escuche en nuestro corazón, Señor amado quita toda palabra de hombre, Señor, todo pensamiento humano, quita todo pensamiento equivocado, Señor, y por eso, Señor, y con mucha humildad, Señor, te pido, Señor, que dirijas mis palabras, Señor, limpia mi corazón, mis labios de hombre pecador, Señor, porque es tu palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo, Señor. Por eso, Señor, te pido la mayor de las providencias, el mayor de los cuidados, Señor, para poder, Señor, entregar adecuadamente tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, la porción que nuestro hermano nos ha leído, nos ha hemos intercambiado esta lectura, se encuentra en Filipenses, ¿no es cierto?, en este capítulo 1 del versículo 1 al 4 Estamos transmitiendo a nivel nacional, eso también quería contar, que hay mucho, estamos con el canal Himna TV, que después tenemos un enlace y vamos a, va a quedar grabado este, este hermoso sermón, no hermoso sermón, porque la palabra sea, ¿no es cierto? Y, y la, también el tiempo de los hermanos estar aquí en comunión. Hermanos, lo, como les decía, eh, nuestros hermano nos ha leído una porción de Filipenses, eh, ¿Qué es lo que es Filipenses para nosotros? Es una carta, es una carta muy especial por varios motivos eh, Fue escrita por el apóstol Pablo, que es por el Espíritu Santo Fue escrita a la iglesia de Filipos ¿Cuál era esta iglesia de Filipos? Era una iglesia en la cual Pablo amaba mucho El apóstol Pablo la amaba entrañablemente a veces tenemos amigos en los cuales nosotros nos sentimos más, afecta, más cercanos a otros. Eh, los vemos, y puede haber pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? Y los vemos, y es como si ayer nos hubiéramos separado. Eh, y nos vemos y queremos abrazarnos. Y tenemos el deseo de, de, de contarnos cosas, de decirnos cosas. Eh, hay una relación eh, profunda de amor, de, de, de, de amistad. Y el apóstol Pablo, si logradura, nos muestra esto acá en esta hermosa carta. Pablo, si nosotros fuéramos un poquito a, a retrotraer un poquito la historia, veríamos en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 14 Pablo ha iniciado, eh, perdón, capítulo 16 perdón, me ya, hecho capítulo 16 Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero. Pablo había había plantado iglesia, había salido del primer viaje misionero a, a entregar la palabra fuera de Jerusalén, fuera de Israel, cumpliendo el mandato de nuestro señor Jesucristo. Y vemos como Pablo iniciando su segundo viaje misionero, comienza este viaje con Bernabé se les une posteriormente, vemos en el capítulo 16.1 Timoteo, y junto con ellos va también eh, Lucas, acompañando a estos dos misioneros. Vemos también que Bernabé y Pablo habían tenido, tuvieron una discusión al inicio de este día. ¿Saben ustedes que en la vida de la iglesia si hay problemas? Uno se preguntará cómo hay problemas en la vida de la iglesia. Yo a veces digo, yo voy a ir a la iglesia a tener paz, a buscar tranquilidad, pero también hay problemas. Y aquí la Biblia nos enseña que hubo un problema, un problema de divergencia de opiniones. ¿Es bueno a veces que haya opiniones distintas? Claro que sí, porque juntos construimos no solamente en la visión de uno, sino que es la visión del cuerpo la que nos va guiando, la que nos va llevando a poder tener la mejor decisión en el Señor. Y es así como Pablo nos relata, un poquito antes del capítulo 16, nos dice que Bernabé y Pablo inician este segundo viaje. Y Bernabé quiere que lleven consigo a un joven, a un joven que se quería, que, que se llamaba Marco, que en el primer viaje se había separado ellos. Era un joven que había dejado abandonada la obra. Y a Pablo eso le molestó mucho. Bernabé, que era su tío, era más condescendiente. Y tuvieron una diferencia tal que cada uno siguió por caminos separados. Y uno podría quedar con una historia un poco triste en eso, ¿no es cierto? Porque hay diferencias entre los hermanos. Entre, la, entre apóstoles. Pero qué ocurre? La palabra nos dice que posteriormente Marcos se transformó en un ayudante muy cercano de Pablo cuando fue en visiones. Nos muestra que este Marcos, el apóstol Pedro lo llama su hijo, su hijo espiritual. Cuando estuvo en la casa, el apóstol el apóstol Pedro apunta, eh, usó a Marcos para entregar su vivencia. Y es ese mismo hombre, ese mismo joven que había sido rechazado y que fue motivo de un conflicto, el que fue llevado a escribir ese hermoso evangelio de Marcos. Un joven medio rebelde que produjo problemas y después se transforma en un hombre, escritor de una evangelio. A veces, hermanos amados, tenemos ideas, y es legítimo tener ideas distintas Ocurre muchas veces los matrimonios los que están casados, los que han estado casados saben eso, ¿no es cierto? a ver si yo tengo una opinión mi esposa tiene otra y ya sabes cuál va a ser resultado. <ríe> el resultado, el opinión de mi señora, ¿no? <ríe> Nosotros conversamos a veces incluso tenemos roces eh, no nos insultamos pero tenemos roces ¿no? o nos tensionamos pero no ¿qué es lo que es? en el Señor lo mejor. Y eso es lo que Pablo vio en la iglesia de Filipos ¿Qué es lo que vio él? Cuando inician este segundo viaje, con Silas, con Timoteo que se les unió, que es el mismo Timoteo de las primera y segunda epístola de, de, de, de Pablo a Timoteo, y Lucas, que es el mismo evangelista, el mismo escritor del libro de Hechos, y es el mismo evangelista que, que escribió el libro, eh, el Evangelio de Lucas, comienza en su segundo viaje y ellos tenían un deseo muy grande. El, el deseo muy grande que ellos tenían era de poder llevar el Evangelio a muchas partes, porque ese era el mandato del Señor Jesucristo. Y en 16.6.6 del libro de Hechos nos dice algo, miren lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, hay una palabra que no me gusta mucho, pero está en la línea. Le fue prohibido. Le fue prohibido qué cosas? Dice, le fue prohibido hablar la palabra en Asia. ¿Y saben por qué, quién se lo prohibió? Fue el Espíritu Santo. Yo voy a, me expreso más cuando digo no me gusta, porque como hombre, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero llevar la palabra quiero cumplir mis deseos, quiero cumplir mis sueños, de aquí el Espíritu Santo les prohíbe llevar la palabra, no estamos hablando de cualquier cosa, sino que es la palabra, al Ellos estaban yendo hacia el norte, yendo hacia el lado de lo que podríamos pensar de, de, de, de Turquía, hoy en día, estaban en Jerusalén caminando hacia el norte, y el Espíritu Santo les prohíbe y les entregan la palabra. Y veamos lo que nos dice el versículo siete de este capítulo hechos dieciséis. Eh, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Virginia. Más hacia el norte, hacia el noreste. Pero, es lo que dice? ¿Qué sí, dice lo que leer Por favor. Pero, el capítulo. Claro, ¿no? ¿Qué parece? Claro, ¿no? Porque el necesita la Claro, exacto. Se dan cuenta el Espíritu Santo les prohibió y ahora les no les permitió y cosas en cumplir con lo que la, la palabra de Dios misma nos manda entregar la Evangelio a todas las criaturas. Es extraño eso, no por lo menos a mí me son extraños nos, nos limitó en sus decisiones, pero mire. Dice el versículo 8, pasando de misia, descendieron a troa, bajaron un poquito hacia, la, hacia, la, hacia el, donde está el mar Mediterráneo, hacia el oeste, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién lo puede leer? La visión, el capítulo, versículo 9, 16, 9. Y, ya, ya 16, 9. <risa> Pasa a y Esto es una misión dice la palabra. ¿Y qué pasó en el versículo 10? ¿Quién ¿Lo puede leer, hermano hermano? hermana? el versículo 10, 16, 10. ¿Van a tener? No, aquí la hermanita la tiene. ¿Cuál es tu nombre, hermanita? Él. Él no vale la palabra. Ah, está guardadísima todo. Cuando yo la lección, en seguida, nos volvamos a hacer. Porque, por cierto, que tengo mi amada para que nos hagamos en la Amén. Que tiene una salida. Voy a preguntarle algo, aquí hemos visto que el Espíritu Santo le prohibió, el Espíritu Santo les impidió a estos cuatro misioneros, yo le he mencionado quiénes son, Estas silas que fue un hombre que acompañó a Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió muchas cartas, es un apóstol, estamos mencionando a Lucas, que fue un autor del libro de Hechos, y el autor del Evangelio, autor humano, y estamos hablando también de, de, de, de Timoteo, que también fue receptor de, una, de dos cartas que son muy conocidas del, del apóstol Pablo a Timoteo o sea, no eran cualquiera personas y nosotros lo vemos dentro del ámbito de historia, del, dentro de la vida de la iglesia ¿no es cierto? pero cuando el Espíritu Santo les prohíbe, cuando el Espíritu Santo les impide aparece la solución del, del mismo señor que a través de una visión se le presenta frente a Pablo y le dice al apóstol Pablo en esta visión eh, un varón macedonio ven, estaba en pie, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eh, Croacia es Macedonia hoy en día. Ya, para que nos ubiquemos. Cuando lleguen a su casa, busquen, por favor, en el mapa, dónde están estos lugares. Ah, eh, Croacia. ¿Quién no quiere a Macedonia? Macedonia es un imperio. 300 años antes había sido un imperio. ¿Alguien le ha escuchado al el panorama. Fue un gran conquistador. Fue un hombre que conquistó muchos países, de, desde Grecia, Asia Menor, llegó, dicen, hasta la India. Y llevó un idioma, que era el griego. Y ese hombre que era un bárbaro, y no creía en el Señor, el Señor lo usó. Y fundó una ciudad que se llamaba Filipos luego era la capital de ese imperio, el imperio macedónico. ¿Qué significan todas estas cosas? Estas cosas que parecen tan dispersas. Hay, una sola, un, hay un solo entendimiento, que es, el Señor, es la voluntad del Señor la que dispone las cosas. Alejandro Magno era un bárbaro. No creía en Dios, creía en muchos dioses. Hay muchas historias sobre él. Pero su, su entendimiento de las cosas, su entendimiento militar de conquista, permitió tener un idioma común, que era el griego, el koiné. El griego koiné fue el idioma que se escribió en Nuevo Testamento. Es como el inglés moderno, es como el inglés para nosotros hoy en día. Este, este macedonio, ¿por qué piensa uno en macedonio? El era una persona importante. Era una persona que formaba parte de un imperio. Él formaba parte de lo que era eh, el orgullo de iglesia. Y ahí me sorprende normalmente la palabra del Señor cuando me dice que estaba en pie, rogando. Es decir, un hombre poderoso. Y ese es el significado. Un hombre poderoso, perteneciente a un imperio poderoso. Le ruega la apóstol que pase a Macedonia, pasar a Macedonia significa que vaya a y que los ayude. ¿Sorprendente? ¿Pero cuál es la ayuda que ellos necesitan? Uno podría pensar que necesitan ayuda económica. Otros que necesitan ayuda eh, médica. Ayuda que ellos necesitan, el la ayuda espiritual. Lo de adentro, lo profundo. ¿Y por qué el señor permitió eso? porque qué esta voluntad? Esa fue la entrada que tuvo el apóstol Pablo, ¿No saben a dónde A Europa. Más adelante nos habla de una mujer, una vendedora púrpura que se llamaba Lidia. Que fue la primera mujer la primera persona registrada en la Biblia que recibió el Evangelio. Y esto no es un homenaje a las mujeres porque simplemente quiero llevar la atención. Muchas veces el mundo que nos dice, no, la Biblia es la cosa contra las mujeres. No, aquí la Biblia me está diciendo tal enseñanza. Que usted, hermana, que usted, hermano, somos iguales frente al Señor. Que, lo, que como pastor soy igual que ustedes frente al Señor. Que usted como hermano, como responsable de la vida de su iglesia, somos todos iguales frente al Señor. Y que cuando nos presentemos frente al Señor el día del juicio no van a ser méritos de decirle no, yo fui el pastor, no hermano, yo fui esto y fui el otro. El único mérito que usted va a tener porque no va a ser la edad tampoco no va a ser el tiempo que llevamos en, en el, dentro de la vida de la iglesia va a decir yo creo en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro único mérito. Y que tampoco es un mérito nacido en nosotros, sino que es el mérito del Espíritu Santo orando en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Y hay una promesa del Señor. Creo en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu hogar. Hermanos y hermanas amadas, cuando Pablo tiene esta visión, el versículo 10 nos dice, cuando la visión, vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir, ahí está escribiendo Lucas, diciendo cuando Pablo tuvo la visión, cuando vio la visión Pablo dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, procurar esa forma inmediata. Porque habría algo, dando por cierto, o sea, teniendo claridad, que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el evangelio. La palabra evangelio es una palabra muy especial. Significa buenas nuevas, ¿no es cierto? Pero quiero llevarlos a pensar un poquito más, ¿por qué buenas nuevas? No es, no, es, no, es una, no es un lenguaje plano, sino que tiene toda una connotación. Cuando había un triunfo en una guerra, cuando el general se era necesario avisar al rey. Y enviaron un, un, un, un, un emisario, un evangelista, para que entregara el mensaje de triunfo. Eso es lo que es la palabra del Señor. Lo que Pablo, lo que nos dice Pablo, lo que nos relata Lucas, es que ellos entendieron claramente lo que el Señor les había prohibido ir para la, para la derecha. Estamos pensando en nuestro mapa, ir hacia la derecha, no, les dijo, no, sigamos nosotros derecho, entonces, ya que no utilizan la palabra, ¿qué es lo que pasó? Quizás alguna enfermedad, quizás algún río se que haya se haya desbordado, quizás algunos enfermos, ¿no? ¿Pueden decirlo? ¿Pueden decirlo? ustedes que tienen lo mejor de los planes hoy día nos pasó una hermanita allá, me comentaba una hermanita, se enfermó y no pudo venir pero qué es lo que debemos buscar nosotros como iglesia la voluntad señor tenemos de buscar la voluntad de Dios y yo los llamo a preguntarse, mis amados hermanos, ¿por qué estamos aquí? Y vuelvo al principio. con mis emociones, es cierto, las que yo les contaba, lo que yo pude ver. Cuando sea anciano, un tiempo más, tendré en mente esto. Cuando los jovencitos crezcan, tendrán en mente este momento. Quizás olvidemos los nombres. Quizás olvidemos algunos hechos. Pero lo que no vamos a olvidar es que este día estuve en este lugar. En la casa del Señor. Honrando su nombre. Y el secreto, mis amados hermanos, no está en encerrarse en, en, un, en, un, en una idea mía. Sino en decir, Señor las palabras del mismo apóstol Pablo, déjeme aquí, Señor. Tú dispon conforme tu voluntad. Yo creo que, perdón, voy a especular un poco, y voy a les pido perdón por eso, quizás esté profundamente equivocado. Delante hablaba con el hermano Natanael, y le decía, ¿cómo se llama el hermano que viene y dónde está el auto? Me dijo, no, ya él se cambió de ciudad. Y me mencionó cuatro, cuatro familias que se habían ido del lugar, por lo menos cuatro o cinco. Me dijo algo que yo noté un poco, perdón, porque también yo lo no sentí así, puede ser que si vivimos todos lejos. El que más cerca vive, a, a 15 minutos. Puede decirnos esto. Sí? Yo creo que ese es para nosotros es un motivo de preocupación. ¿O no? ¿No les complico, les complico a ustedes? ¿No les complico a ustedes? ¿Esto es bueno? ¿Y a ti? ¿Y a usted, hermanito? A Lupita no la vamos a preguntar porque está todavía muy chiquitito. ¿Y a usted ¿Por qué no los compro? ¿Por qué no Amén. Y que es la casa del Señor. Y entiende que en lugar hay un entendimiento y estas palabras que el libro de esto nos está diciendo Lucas cuando nos está diciendo dando por cierto son las palabras de ustedes nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios dispone en algún momento los hermanos cuando funda, los fundadores, los primeros hermanos que estuvieron acá, tuvieron a la vista y dijeron: hermano, vamos a poner aquí la iglesia porque allá, allá, allá, allá, allá, allá, hay hermanos y familias que nos vamos a poder reunir cerca del templo. No me cabe la menor duda que ese fue el origen de la, de, de la iglesia y de la obra inicialmente, ¿o no, hermanita? Pero si ahora han impuesto otra cosa, ¿eso va a significar que nosotros estamos derrotados? Hermana, esto fue lo que los fundadores dijeron. Pensemos los primeros hermanos que llegaron acá. El pastor Jerry Cross. Puede este ser es que me equivoquen los nombres, ¿o no? Entonces el pastor dijo, no, aquí vamos a poner la obra y gastar barro. Y aquí vamos a... Me, me atrevería incluso a decir cuando levantaron las primeras piedras de este lugar, dijeron, esta es, va a ser la luz en este lugar. Estoy ahora dispuesto que los hermanos ya no estén en este lugar alrededor. Quedan parientes, ¿no es cierto? La vecina es una, una familia suya. Samuel, hermano Samuel, te estoy acusando, Samuel, me dice que su papá y su mamá se, vivían a, dos cuartos, a cuatro cuadras de casa. Yo creía que el único flojo en este mundo era yo, porque me señora también cuatro casas de vida. No tuvimos que salir muy lejos a buscar. ¿Pero qué quiero decir, hermanos amados? Es el tiempo y día de que como iglesia busquemos la voluntad del Señor. Es el tiempo que hoy día ustedes están llamados a buscar cuál es la voluntad del Señor. Y a responder como el apóstol Pablo, como lo hizo Lucas, como lo hizo, lo hizo Timoteo, siendo pequeño, un joven, un joven en ese momento. Como lo hicieron Silas dar por cierto, que el Señor nos llama para llevar el Evangelio. ¿Cómo se logra eso, mis amados hermanos? Hay varias formas. Varias formas. ¿Te gusta? ¿Me gusta esa fórmula? Hagamos una encuesta, ¿les parece? las personas que dicen, vamos a crecer la iglesia porque vamos a hacer una encuesta. Vamos a crecer la iglesia porque vamos a hacer un vídeo. Vamos a crecer la iglesia porque vamos a poner luces y rojos por todos lados para que la gente vea que hay luz. Vamos a llenar la iglesia porque vamos a poner rock and roll en la iglesia. Hermanos, a ver cuál es el secreto, ninguno de ellos. Y Samuel nos hizo leer algo muy importante. Y se lo puede ver. Ahora vamos a, a Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quien A todos los santos en Cristo Jesús, que están en don. En sus Vamos en la carta a los filipenses, capítulo 1. ¿Quiénes están ahí en Filipo? Los obispos y diáforos. Podrían ofrecer por la hermandad. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo. ¿Me permiten hacer un pequeño cambio? Pablo y Mateo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, están en Artofal La Iglesia presbiteriana Nacional, la Iglesia Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en la A mí no me complica. Porque son los, los hechos van cambiando. Pero la palabra del Señor no cambia. Porque aquí el Señor ¿quién es lo que nos habla de gracia y de paz. ¿A quiénes? A vosotros. Y yo hago propia estas palabras. Y hacemos propia estas palabras diciendo, la iglesia saluda a los hermanos de Antofagasta. Y este saludo es de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? el perdón de Dios es el regalo de Dios un regalo inmerecido de qué de salvación y de vida eterna y la paz y paso dejo mi paso hoy no es la paz del mundo sino la paz de, de Cristo es la paz que nos da el Evangelio es la paz que nos habla la palabra del Señor para decirnos que nosotros estamos en amistad con Dios porque el Colosenso me recuerda y me dice que usted y yo, sin Cristo, sin Dios, somos, estamos muertos en delitos y pecados, que somos extraños y enemigos del Señor. Más ahora, en Cristo, que esa condición se pierde, porque estoy en paz, porque soy amigo de Dios, porque soy un hijo, porque es usted una hija de Dios, porque el Señor... Obrando atrás del Espíritu Santo nuestros corazones, nos permite acercarnos hacia el trono del Padre. Y ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y ya no soy yo, sino que es la comunidad de los hermanos que honramos y alabamos el nombre de Jesucristo. Que es derramado una bendición sobre nosotros. Yo no tengo ni una duda, yo espero que usted tampoco la tenga, que esta tarde el Señor está derramando su bendición sobre nosotros. Está derramando su bendición sobre su corazón. Está llamándonos el Señor a dar por cierto que es necesario mantener la obra en este lugar. Hasta cuando el Señor disponga. Y es el tiempo que el Señor nos está diciendo que la iglesia se levante. Y el camino, mis amados hermanos. Está precisamente en eso, en llevar el evangelio, entregar la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me permití parafrasear un poco la palabra diciendo, los hermanos de otras partes de, de nuestro país, saludan a la iglesia de Antofagasta. Pero ahora yo les digo a los hermanos de Antofagasta que ese saludo lo hagan propio y lo lleven a otros que no conocen al Señor. Porque hermanos y amados, hay muchos, hay muchos, mucha gente que no conoce al Señor. Si hay una tarea importante por delante, claro que la hay. Y ustedes son los responsables de tener esa tarea adelante. El Señor está gozoso en este día con ustedes. Nosotros estamos gozosos por las paredes. Pero me voy a permitir algo más, hermano. ¿Puede que este dinero y de un terremoto y se cayera todo? Sería frustrante, ¿no? Claro que tendría pena, pero está la iglesia, y la iglesia son ustedes, ustedes, los más jóvenes, los más ancianos, hombres y mujeres, llevando la gracia y la paz de, no, de Dios nuestro Señor, y de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Y yo les pregunté antes, ¿cuál es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica que nosotros tenemos que usar? Y uso la palabra técnica de forma muy precisa porque a veces las personas queremos buscar algún método. Y sabes la respuesta la acaba uno de nuestros mismos hermanos esta tarde cuando nos lee la palabra. Cuando leemos la palabra, me dicho. Porque tú lees de mi cabeza que todos la pudiéramos leer. En forma antifonal Primero que nada, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos y amados, es ser agradecidos de Dios ser agradecido de Dios, de esta hermosa casa que tiene el Señor para nosotros, ser agradecido del Señor, por, de cada uno de nosotros, ser agradecido por el plato de comida que tenemos frente a, frente a nosotros, por la posibilidad de trabajar, por la posibilidad de estudiar, por la posibilidad de tener un techo, y en eso soy agradecido, porque todo es del Señor, y el Señor me da, me otorga su bendición, para que nosotros lo todo Todo Dios sea la gloria. <coughs> ¿Qué más nos dice? Me menciona un segundo secreto. O un tercer secreto. Y se los menciono. ¿Dónde se acuerda el apóstol Pablo y Timoteo de los hermanos? En su... Versículo tercero. Perdón, versículo cuarto. Siempre, todas mis corazones, rogando por vos. ¿Saben, hermanos? A eso nos pasa que tenemos tanto en la iglesia. Queremos tanto en la iglesia que a veces vemos lo malo dentro de nosotros mismos y nos dividimos. No, nos estamos unidos. Pero yo estoy hablando de lo espiritual. Mira que hermano aquí, mira que hermano allá. La iglesia es una unidad. Es el cuerpo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está lejos de los hermanos, está, está preso en este momento. llama la atención que estando preso, él está lleno de gozo. Y ruego por los hermanos en sus oraciones. El apóstol Pablo nos dirá y nos enseñará más adelante qué piensa los problemas de divisiones. Él no le importaba esos problemas, le importaba a Cristo, que se predicara el Evangelio. Y me dice la palabra. Es que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Rogando, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Ahí está la tarea, de mis hermanos, amados, para ustedes. Ahí está la tarea para nosotros. Rogar con gozo. Rogar por ellos. Gozo sinónimo de alegría. A veces me pasa que ruego al Señor y hago con tristeza. Que jueguen muchas cosas. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El apóstol Pablo le cuide a los hermanos a esta iglesia que él, que él cantó. pues ser una palabra que así se usa hoy en día. Pero fundó el, el concepto de ser mismo. Esta iglesia que. De Filipo, que él llegó y entregó el Evangelio, y esta iglesia en la cual el apóstol Pablo se retiró, se tuvo que ir continuando con su vida, siempre la guardó en su corazón. Y eso, mis amados hermanos, es la respuesta que ustedes mismos han dado. Cuando él le preguntaba a ustedes, sienten pena, sienten tristeza, estamos acá porque somos la iglesia. Y ese espíritu y ese entendimiento es, tiene que ser el motivo y el motor de nuestra existencia. Son ustedes. Me siento gozoso. Me gusta el oro de la pintura. Pero más. Más gozo me produce. Haber visto sus caras. Abrazamos. Tenemos una tarea importante, hermano. Hermano Natanael, hermano Samuel, los jóvenes, las hermanas, todos aquí, lucas también. Tenemos que orar. Y gastar nuestros dos días. que Yo creo que un desafío, eh, mi hermano. Igual un hermano. Maximiliano puede esta Porque el, el sueño de él. pero el sueño de muchos. Queremos que en este lugar haya un pastor. Y no no, digo, no lo vean por una cuestión económica. Queremos que haya un pastor en esta ciudad. Y ustedes van a ser los responsables de orar. Ustedes van a ser los responsables de orar por ese, por, por ese, por ese proyecto. Que estamos ciertos que está guiado por el Señor. Pero también necesitamos que la iglesia se en varones. Que sean Hermanos amados, se los digo con todo el corazón. Necesitamos que la iglesia de se levante. Necesitamos que los hermanos se levanten Yo sé que es el tiempo del Señor. Sé que el Señor... Es el que va disponiendo las cosas conforme a su voluntad, su soberana voluntad. Pero yo quiero plantearles un desafío en el Señor. Y no porque me considere profeta en ninguna de esas cosas. Sino porque entiendo que el Señor está confirmando su amor por esta obra. El Señor está confirmando su amor por esta iglesia. Y yo desafío a mis hermanos. En no mirar hacia atrás. No, no. muchas veces me dicen, pastor, ¿te pareciera que si sí quiero olvidar del pasado? No, todo lo contrario, me gusta estudiar del pasado, pero no vivo del pasado, que es distinto. Quiero presentarles a mis amados hermanos, sus oraciones son una sola dirección. Y que tengamos revítulos en el Espíritu. Que se levanten varones, que se levanten hermanas que agonizan. Que, que esta misma, este mismo tiempo que el Señor nos ha dado, este día nos entreguen, nos marque nos sellen. Porque saben, hermanos, ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia. Ustedes son los portadores del evangelio, son los portadores de la palabra del triunfo, de, de, del Señor. Del triunfo de Cristo sobre la muerte, del triunfo de Cristo sobre el pecado, del Cristo resucitado. Hermanos, amados, no son las del hombre las que van a levantar la obra, sino que es la palabra del Señor que nos está diciendo que tenemos que orar. Hay algo que ya algo quiere hermano Samuel no, no lo leyó, pero no es porque no haya querido leerlo, sino que quiero concluir con esto. Dice por vuestra comunión que Evangelio. Oración, comunión, palabra. La palabra, la oración, la comunión. Desde el principio hasta ahora. Acuérdense siempre, hermanos, la palabra, la oración, la comunión. Son esos tres elementos, esos tres triángulos con los que nosotros tenemos la tarea por delante. Y hablo de nosotros, porque lo que la iglesia de propagar propaganda, nosotros también estamos con los hermanos. Así que, mis amados hermanos, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y no porque sea vente constante, sino porque es la honra y la gloria siempre para el Señor. ¿Oremos? Padre bueno, señorado, te damos gracias, señor, por este tiempo. Gracias, señor, por su palabra, señor, que habla en nuestras vidas. Te pido, señor amado, para que tú dirijas, señor, a tu pueblo, señor. Damos, por cierto, señor, que tú estás bendiciéndonos, señor, y lo vemos, señor. No podemos respirar, señor, este día. Podemos ver la comunión de los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor amado, para que juntos, Señor, podamos doblar nuestras rodillas, orar, Señor. Pedirte, Señor, para que se haga tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre esta tu, tu iglesia, Señor. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, porque tú estás hablando de nuestros corazones, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú has levantado, Señor, y tienes tu remanente fiel en este lugar, Señor. Tienes un remanente permanente fiel, Señor, en esta ciudad, Señor, en este lugar, Señor amado, porque es tu voluntad, Señor amado. Yo te pido, Señor, que levantes varones, Señor, para que se preparen para ser prevítulos, Señor. Levantes hermanas, Señor, para la obra, Señor. Levantes pastores, Señor, para que vengan a este lugar, o que estén en este lugar trabajando, Señor. Yo te pido, Señor amado, para que tú nos guíes, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. No la voluntad de un hombre, Señor, sino la voluntad de tu palabra, Señor amado. Tu palabra, Señor, la que me llena de gozo. Tu palabra, Señor, la que nos guía, nuestra única regla de fe y de conducta. Tu palabra, Señor, que nos enseña y, no, y, y guía nuestras palabras, nuestro entendimiento, Señor. Enséñanos, Señor, a orar, Señor. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia oradora, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir en, en comunión, Señor, bajo este manto de la gracia y la paz que solamente podemos tener en nuestro señor Jesucristo. Gracias señor, porque un día tú levantaste en este lugar esta obra señor, levantaste señor esta construcción en este lugar señor, para que fuera sal en esta tierra, luz en este mundo señor, y no hemos olvidado señor eso, no lo hemos olvidado señor, y renovamos esta tarde señor este compromiso señor, que algún día lo hicieron los antiguos señor, pero ahora señor Tú colocas esta responsabilidad en nuestras manos, Señor, y te agradecemos por ello, Señor amado. Yo te pido, Señor Santo, que tú bendigas a cada hermano, Señor, a cada hermana, Señor, a cada familia, Señor, que se congrega en este lugar, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, Señor, prepara nuestros labios, Señor, prepara nuestras vidas, Señor, para que, Señor, sea honroso lo que hagamos para ti, Señor amado. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor. Es que está habitando en medio nuestro, Señor, esta tarde. Esto Espíritu Santo, Señor, que está gobernando, Señor, nuestras vidas esta tarde en este lugar, Señor. Esto Espíritu Santo, Señor, que está anidado en nuestros corazones, Señor, y nos levanta, Señor, y nos motiva, Señor, y nos dice que nos levantemos, Señor, para servirte, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes esta hermosa iglesia en este lugar y tienes este hermoso templo en este lugar, Señor. Gracias Señor, porque me permite ser testigo, Señor, de esta bendición, Señor. Gracias Señor amado. El bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Bueno hermanos, eh, muy agradecido por la palabra del, del Señor que a través del pastor nos trajo a nosotros. Yo he escuchado la, la, la voz del Señor, estoy seguro que los hermanos han escuchado la voz del Señor y la iglesia de Antofagasta ha escuchado la voz del Señor. Así que hermanos, eh, como dice la su palabra, esperar la voluntad de Dios. Dios tiene un camino y estoy seguro que la, cada día que pase la perfeccionará hasta que el día que venga nuestro Señor. La hora está en nosotros y el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Y vamos a seguir orando porque Dios nos manda y hoy día nos ha hablado claramente. Y, y para continuar, le pido a la mano Maxi, que puede pasar adelante, que tiene unos avisos que, que se gana. Primero es que no, no quiero sí. sí. saludarle a cada uno de mi mamá le manda especialmente saludos a usted, Maneiris, saludos personales. Buenas ¿eh? anoche con ella. Estábamos celebrando el cumpleaños de una de mis hermanas y me encontré con ella y le dije que venía para acá. Entonces, para usted los saludos personales de mi madre. Uh -huh. Bien, eh, solamente quería mencionar que, bueno, esta es la primera parte del proyecto que está pensado para Antofagasta. ya Partimos con el templo. No, no sabíamos por dónde empezar, si la casa, por el templo. Partimos por el templo enmorzar el templo, alejarnos un, un poco, ¿no es cierto? El segundo paso que vamos a dar cuando tengamos los recursos y contemos con los recursos va a ser preparar la casa pastoral. ¿Ya? Preparar, preparar completamente. Esa es la idea y la intención y si tenemos el recurso lo vamos a hacer de una vez todo completo. Y a continuación, inmediatamente de eso, queremos mandar a un obrero a quien esté aquí permanentemente con ustedes, 100%, sostenido por la INNA, para que ustedes no estén preocupados de ese sostenimiento. Ese es el proyecto que el presbiterio aprobó en 2019. Se nos vino la pandemia, pero a ustedes les consta, cuarta vez que estoy acá. Yo sacaba la cuenta, cuarta vez. 2020 va a 2021 vine dos veces. No, 2021 vine dos veces, ¿quién digo? Y ahora, en 2022 también. Entonces la pandemia no nos ha detenido porque el Señor es soberano. Amén. Yo represento un cuerpo que es el cuerpo administrativo de la Iglesia, pero también es el cuerpo operativo. Porque el cuerpo eclesiástico lo preside el pastor Carlos Olivares como presidente del que Yo soy el presidente de la corporación, donde tenemos siete hermanos, donde lo compone el hermano Armando, el pastor Carlos, y cuatro hermanos más que son miembros de, este, de esta corporación. Y nosotros nos encargamos de hacer la tarea que se nos manda por parte del PEPITE. Y una de las tareas es esta. Aquí en Antofagasta tenemos Valparaíso y tenemos a San Antonio, que también estamos avanzando como un arquitecto en un proyecto para levantar un templo nuevo ahí. Entonces, contando con los recursos, vamos a ir avanzando en esa etapa. Con ustedes partimos, perdón, partimos para ahí, ya tenemos un obrero trabajando ya, hermano prebítero Francisco Maldonado. Ustedes partimos con el templo, vamos a seguir con la casa y en, a continuación de inmediato, ¿no sé, Vamos a dejar instalado aquí un obrero que va a estar supervisado por un pastor. Queremos aprender de las experiencias que tuvimos en el pasado, que ustedes mismos me lo han comentado, así que mejorar para que la iglesia del Señor se vea bendecida. Ustedes los hermanos también. Entonces, eh, quería saludarle y quería decirle que esto lo único que muestra. <coughs> Y dicen que, y lo dije en el presbiterio, en el último presbiterio de marzo en Santiago, se supone que mi tarea, o nuestra tarea como es una tarea administrativa. Pero créanme, hermanos, que para nada es administrativa. Es tan espiritual como cualquier otra porque es el brazo operativo que hace que la iglesia reciba bendición. Y esto es parte. Y estoy muy contento por nosotros como iglesia, por ustedes, como iglesia local aquí en Antofagasta. Sabemos que es una bonita bendición, pero sientan que esta bendición es porque ustedes, no tan solo están en nuestro pensamientos, sino que también están en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en nuestra preocupación, y ahora en nuestra ocupación. Así que, somos una sola iglesia en Cristo. Les bendiga, un abrazo fraterno para cada uno y que sigamos adelante hasta que el Señor venga. ¿Vale? Gracias, hermano. Y bueno, eh, comenzó ya la parte final de este culto y voy a pedirle que se pongan de pie. Ahí Natán, si tú me puedes ayudar a la guitarra. Eh, no hay, posible para Dios, no lo hay. No lo hay. El número está en la carpeta naranja, número 135. 135 ¡Gracias! No, hermano, voy a... Eh, Comentarles también dentro este, de este trabajo que hemos estado realizando. Eh, bueno, primero que nada, también darles cariño al el pastor Elías Gaete a cada uno de ustedes. Ya, por, eh, por motivos que no, no le pidieron poder viajar, y Elías, pues, quería tener todo el deseo, pero no autorizó. <risa> Nos dijo que no había ningún problema y que le manda el cariño a todos y a todos los hermanos y hermanas acá de la iglesia. Eso es lo primero que hemos dicho, pero creo que es importante eso. Y hay un tema administrativo eclesiástico que dice relación con lo siguiente. Y hermano Armando, favor te voy a contar un poquito. Eh, hermano Armando, eh, presbítero de la iglesia de Calera, del mismo donde está el pastor Elian Eze. Nosotros como prefítero hemos visto, bueno, y ustedes también lo saben que el pastor ya está, está un poquito enfermo, ha estado bien delicado de salud y nosotros que eh, como presbiterio hemos conversado también dentro de la comisión ejecutiva con él eh, eh, y llegamos a una a, una, a un entendimiento eh, que era bueno que el pastor Elías estuviera acompañado por un consistorio el consistorio de la calera, que es la misma iglesia que, que, que, que, que gobierna el pastor Elías Gaeta, y el hermano Armando eh, él es presbítero de la iglesia, entonces nosotros, como orden de eclesiástico, como presbiteriano, eh, la Comisión Ejecutiva y el presbiterio aprobó que pues, fuera el de Calera que atendiera la iglesia de Antofagasta, de a la congregación de Antofagasta. Entonces, eh, quisimos hoy día también eh, traer a nuestro hermano, hermano mando, los voy a presentar formalmente. Él le un nombre del Señor, él nació marino, fue marino, mejor dicho, eh, y tiene otros dones muy lindos que ustedes, bueno, en el tiempo bueno, podemos conversarlo después, pero quería presentarlos para el consistorio de La Calera, eh, a través de nuestro hermano Armando. Ellos están con el pastor Elías trabajando, para que ustedes sepan que si algún día no viene el pastor Elías, va a venir algún hermano presbítero, y de esta manera ir trabajando en ustedes, en el corazón de mis hermanos, en formar la iglesia de Antofagasta. Y paralelamente cumpliendo este derrotero que se ha ido manifestando en grandes líneas por parte de nuestro hermano Maximiliano. Así que, hermano Armando, te voy a dejar la palabra y se los presento oficialmente para que haya claridad también en la forma de, de organización que vamos a tener de, en el futuro. ¿Ya? Bueno, sí, bueno saludarles una vez más, hermano. Con eh, algunos bueno, tuvimos ya nuestra reunión por Zoom la, la semana pasada. Eh, hemos programado tener más reuniones. Al menos nosotros a la distancia, poder eh, comunicarnos por Zoom. ¿ya? Eh, estamos viendo también eh, cómo que sea más efectivo los, los mensajes que se hacen en calera, los estamos grabando. Ya eh, ya estamos viendo los canales, poder verlos, eh, pero sí, rogamos sus oraciones para que mediante la próxima visita, el próximo mes, cuando el Señor lo disponga, el Pastor Elías esté con ustedes. Y como decía nuestro Pastor Carlos, nosotros. De que a lo mejor también me, me vean en alguna oportunidad acá a mí de nuevo eh, lo bueno es que eh, yo les recordaba yo antes de la pandemia eh, estuve también acá ya vine cuando estaba la otra formalidad de que pudiéramos venir y, y, y los tenemos en el corazón y, ¿no? y Antofagasta para Caldera eh, eh, son nuestros hermanos son, son la extensión de, de la iglesia ya, porque la iglesia es una sola eh, hay un pastor que es antiguo, dicen, la igna la es una sola, lo que hay son congregaciones, ¿ya? Eh, pero iglesia, como iglesia prevenida nacional, somos una sola, con diferentes congregaciones, así que eh, nos debemos apoyar, y en eso, eh, bueno, con nuestro hermano Natal, nuestro hermano Samuel, espero eh, que también sepa lo hermano vamos a estar eh, tratando de apoyar, y también, eh, como dice nuestro pastor, hay, hay otras formas, eh, hemos usado el WhatsApp, Hemos tenido que vender tecnología, ya, no la sabíamos al principio, pero ha sido para mantener la Iglesia del Señor y esperamos que esos canales nos ayuden, ya, y también volver eh, a la presencialidad, a estar presente, esa es la, nuestra idea. Ya, eh, nuestro hermano Natán tiene claro lo que son los protocolos COVID, ya, eh, creo que nuestro hermano Samuel también, están en la página y como corporación, ya les comento, como nos cambiaron ahora los protocolos, ¿ya? Eh, pero principalmente el objetivo de la corporación, de la, de la Comisión Ejecutiva, fue que los protocolos COVID eran cuidar a nuestros hermanos en la parte de salud, lo más posible, y eh, responder o cumplir los protocolos que dictaba la, la autoridad sanitaria. Así que nosotros en sí no hemos puesto mayor carga, sino que solamente el cuidado que debemos tener, la responsabilidad de cada uno, ¿ya? Y de acuerdo a lo que nos pide la autoridad sanitaria. Ese es, digamos, el, el concepto que nosotros queremos cumplir con la autoridad sanitaria. Recordar a nuestros hermanos lo que es la salud, pero también congregarnos, animarnos, como dice la palabra. ¿ya? Eh, Hebreo 10, 24, 25 es, es, un, es un versículo ya que, eh, que se, lo usaba en algún momento, sin embargo, eh, en calera ya, ya nos hemos quedado con. En el versículo del Salmo 122.1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Iremos. Pero en este caso también, Hebreo nos dice que debemos, no debemos dejar de congregarnos, que debemos congregarnos para animarnos para a, al amor, a las buenas obras. Y, y, eso, y eso es lo importante que el Señor va a producir, porque en su palabra nos manda que lo debemos hacer así. Y, y como decía, es su palabra, la oración, la comunión. Así que Dios les bendiga, eh, bueno, ya están más grandes, yo también creo que los conocían algunos, con la mascarilla, sin la mascarilla, pero decirles que como Iglesia de Calera eh, les vamos a estar apoyando también. ¿Mm? Sí, Gracias, no hermano. ahí, recordado, hermano Max Urgano, porque bueno, para que sepan ustedes, si no viene pastoralía, vamos a estar trabajando bajo esa modalidad, pero les vuelvo a insistir hermanos. Eh, la respuesta tiene que estar acá, acá, en nuestra iglesia, de Antofaga. Aquí los hermanos tienen que doblar sus rodillas. <ríe> Tenemos que doblar las rodillas, pedir al Señor que su voluntad levanta y, y un buen anhelo. Quien anhela, gustado, buena hora, desea, nos dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, quien anhela, gustado, buena hora, desea, de orar al Señor: Señor, si te firmo, levanta. Y no pienses que es algo egoísta o algo malo. Todo lo contrario, servir al Señor porque así servimos mejor a la ya Así es que eh, hay harta tarea por delante, harta oración. Y, y de esta manera nosotros vamos a, a empezar a trabajar. Bueno, el consistorio va a determinar las modalidades de trabajo, el pastor Elías. Eh, pero es para apoyarlo también a él. ¿ya? Y, a, y de esta manera... Vamos a ir concluyendo, y hay una palabra que los invito a que la lean también en sus casas cuando lleguen a buscar el mapa. Busquen el Salmo 48. Miren lo que dice este, este hermoso salmo, y se lo, lo vamos a dedicar para este templo, ¿no es cierto? Dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte Santo. Hermosa provincia el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Estomó allí temblor. Dolor como mujer que da luz.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 Se alegrará el monte de Sidón, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sidón y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Cuando venga nuevamente Antofagasta, me recuerdan que voy a brincar de esto. <risa> Anato el amor que después se me puedo olvidar. <risas> Miren, contar a la generación venidera lo hermoso que es el templo del Señor. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y escuchen bien esto. nos ampliará aún más allá de la vida. Que Señor sea el honor, la honra y la honra. ¿Oremos? Padre bueno, ser amado, te damos gracias, Señor este tiempo tan especial que usted nos ha dado, señor, para como iglesia suya, señor, cantar alabanzas, señor, levantar oraciones. Tan, estando cierto, señor, que usted, señor, ha cuidado de su iglesia en este tiempo, señor, de pandemia, ha cuidado los hogares, señor, y ahora nos permite, señor, reencontrarnos, señor, y nos permite, señor, reencontrarnos viendo tu tu casa nueva, señor, tu casa de oración, Estamos contentos, Señor, porque tú, Señor, estás bendiciendo a tu pueblo y a tus hijos e hijas en este lugar. Estamos gozosos, Señor, porque tú, Señor, sabemos que estás entregando grandes bendiciones para tu pueblo, Señor. Por eso, Señor amado, con mucha humildad y agradecimiento, Señor, te pedimos, Señor, para que tú marques con fuego, Señor, en nuestros corazones este tiempo. Que bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada hogar, Señor. Que nos haga hacer esa sal en esta tierra, Señor, y luz en este mundo, Señor. Sé, Señor amado, portadores de tu verdad, Señor, de la verdad, Señor. Tenedores, Señor amado, que tú nos estás bendiciendo, entregamos ahora en este momento la bendición a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová se sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados, y voy a venir si Dios lo no permite. <risa> Gracias.